Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. Punchinello fastidiando con el UV es un mal negocio por aquí. Pero eso no es todo. Está ese otro tío, Boris Dime. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga, Sharon. Ahora es el bastardo chaqueterro que se ha pasado al lado de Punchinello. La nave está cargada de chatarra fina Armas, mi negocio. Si Punchinello le echa el guante, ese cargamento habrá ganado. Yo habrá perdido y tú perderás tu trabajo. Si quieres llegar a Punchinello, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Daim cuando puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral, lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río Styx. Bueno a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 12, acá adentro en un Dale, loco. Bien, no me pego ni un tiro. Esta vez va a ser la nuestra, loco. Ah. Y le voy a prender la tele. Estaba mirando unos eróticos ahí, aunque me tira, pero... Estaba mirando eróticos, sí. La técnica de él no tengo cables para que no lo, lo vean. Me la dio redada, qué hijo de puta. Kinex. Eh, bueno, acá... Con la Ingram, Ingram. Ambos golpeados hasta ser hechos pulpa. Los ojos hinchados, al final no podían ver tambaleándose sobre sus pies, resbalando en la sangre. Como tu hermana. ¿Murió o no murió? ¿No murió? Ahora sí, ahora sí. Ay, la granada. ¡Ah! Y ahí. Qué mentira, ¿no? La explosión me hubiera matado. murió bien al fin aleluya hermanos si no me equivoco hay que subir por acá y y, y oh no el Jessic y acá esa bien bien loco vamos a curarnos bien curado y vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer bueno ahora que guardé la partida vamos a continuar ponernos la escopetita, aunque de acá si sí, cae con el arma. Abrimos la puertita, llega un pibe, tenemos que hacer lonilla, Esperamos que suba la escalerita. ¿Qué mal que me salió, no? ¿Qué Mike me salió? No pasa nada. Se murió, se murió. Se murió también, putita. Bien. Tal vez salió mejor aún. No como me hubiese gustado, ¿no? De matar al tipo con esto acá, con la explosión y todas las cacas, pero bueno. Oh, uh, tengo balas. ¿Murió o no murió? Eso es una buena pregunta, creo que murió. A ver, eso hay que reventar ahí, pero... ...vamos Arriba primero. No, me dejó unas granaditas. Uh, más analgésicos. No, solo son analgésicos, son antiinflamatorios. Ah, no, había que reventarlo, había que hacerlo... Buah. Casi rompo la máquina, le pego un tiro ahí. Solo me mandaron a un tipo. Qué raro. Qué raro mismo. Con la Ingram. Creo que es para acá, pero a ver si hay algo... acá hay una puertita trancadita bueno, si no me equivoco acá hay que ir con la Ingram que me va a resultar más fácil por lo menos hasta que tenga la, la sniper que vimos adelante opa a ver doble coso ¿dónde está que no lo veo? hijo de puta me la estaba dando y yo ahí como un taradito viendo las balas y hay otro que me dispara, que no sé de dónde... Allá. Tox en la cabeza, puto. Tox? La Sucutruc. Eh, bueno. Acá vamos a registrar la zona. Opa. Siempre hay que mirar para todos lados. Acá arriba hay que subir, activar la guancha okay. Van a venir unos pibes, ¿verdad? No, eso era una distracción Bueno, no sé qué están haciendo, están bail estaban bailando Me lo hicieron muchísimo más fácil a ver, si me equivoco, no no no saltes así, wex, así. Bien. Por acá algo que recuerdo era que había una habitación acá. Secreta. uy Me hice mierda por entrar acá. Bueno, vamos a continuar, espero no sacarme mucha vida. Un poquito. Bien. Ahora sí, con esta vida ya estaba sin matan ahora. Me entrego el orto en la esquina y que me companhu todo eso. Eh, A ver, hay que hablar con Fernando. Hay que meterse acá, hay que dar acá nomás, tranquilamente. Y ver cómo este chupaverga se revienta. No, baseball. El enfermito de la cabeza. Para Superman, boludo. ¿Opa, un analgésico? ¿Desde cuándo tiran analgésico ustedes? Granada siempre para adelante, aunque me la recontra, Diego, pero siempre para adelante. Acá también, loco, tan pesado. Puta madre, quedársela. Me apuré, me apuré. ¡Esperre todos los tiros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sua vereta! ¡Qué rico! Eh, no agarré el rifle sniper todavía, no sé si me okay. Si todavía no es el momento. Que grande, qué grande, se me vino con la recortada, se me pone a recargar en la cara, viene uno acá. ¿Y por qué corriste vos? ¿Fuiste a besar, no? Subieron el puente. Bueno, vamos a continuar, Ah, acá está el tipo. Por aquí, aquí dentro. Si sí, soy yo, dale. ¡Hey! Joder puta, acá está Dudaba la Dudaba que la carta fuese una receta. Opa, un analgésico y una carta. Rico Muerde había llegado a la ciudad para hacer más que un simple arreglo de problemas familiares. Objetos número 1, 2 y 3. Un maletín de dinero, un rifle de francotirador y un sobre con una palabra impresa en un pedazo de papel caro doblado. Alcalde. No sonaba como un contrato de la mafia después de todo. Era demasiado frío y directo. Bueno, ahora que tenemos el rifle vamos a continuar a ver si en el 7 no, en el 6 o algo de eso, en el 6. Es nuestro número 6. Uh, quick spoke, quick scope. Ahí, Toksh. No, esto es no scope, ¿no? <ríe> ¿Qué estás diciendo, Charlie? Bueno. Acá, candadito. Toma. Otro analgesic. Ingram, creo que es por acá. No, acá había que pegarle cosas. A este. Número 6. Riflecito. Touch. Qué bueno, bien. En mis tiempos de Carlos Duty. A ver si viene alguien más. Eh. La doy en la cabecita, hermano. Vamos a seguir porque aquel tiene. Ahí, me dio más Ingram. Bueno, bastante bien limpiamos, a pesar de que perdí mucha vida. Bastante bonito. Acá, ¿qué, qué tienen acá? Opa, dame un trajito. ¡Oh! ¡Nos analgésicos! Un de agua. lo loco, no es que estoy tomando agua, Hijo de la gran puta acá ah, esa puertita será no, la más grande ni ¿no? ir donde abrir solo la gente del personal